de los viejos, lejos de los humanos acaladas, hay un infinito de realidades y costumbres, de ser inframundo hasta las razones. No somos más En ti, en ti, ti, ti, ti Ambos no hay Más de intercambios Nosotras lo no gobernamos Por si tú es nuestro pues ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué posesiones tienes? Espero que me las des Aquí y no puedes escapar. Y dentro dentro, perdénate, tú ya te podrás salvar. Nosotras somos muchas, te vamos a someter. Y si no nos escuchas, te la vamos a meter. ¿Qué onda, primo, cómo estás? Primo, vulgarcito, qué gusto verte. ¡Es que es aquí? Ah, yo, pues aquí nada más eh, dando la vuelta. ¿Y tú? Aquí con mis cubucús controlando Gigantilandus. Ah, ¿con qué tú eres el que está controlando Gigantilandus? Sí, ¿Y no sabías, no te mandó, no te llega el mail. No, no me llegó el mail. Este, y este. Es huevos, huevos saluda. Hola. Oh, hola huevos. Eh, mira, es razonante. Un trocito. A ver, el tamaño no es lo que le importa, sino cómo lo mueves, fíjate. Pues sí importa el tamaño, ve cuántos cucucos generé. Eh, bueno, bueno, bueno. Y, y aquí, ahora que ya estamos aquí en confianza. Oye, ¿qué es eso? ¿lo no lo sé. Juro que lo vi. ¡Ahí está! ¡Cucucús! ¡Vayan por ella! Tú no, huevos, cucucús. quién eres. Yo sé quién soy. Mi nombre es Gaby y soy un ángel. Y tengo la misión de salvar esta realidad. Mi papá, el arcángel Gabriel, me impuso ese castigo por no querer pasar toda la eternidad haciendo lo mismo. Porque uno debe de hacer lo que uno quiere, ¿no crees? Por eso es que tenemos esos impulsos. Porque tenemos escrita en nuestra memoria el gran plan. Eso para lo que fuimos creados. Nosotros cuidamos o destruimos a aquellos seres que son infinitamente más pequeños que nosotros. Es decir, nosotros no pedimos ser lo que somos, ni somos conscientes de que lo que hacemos afecta a nuestro entorno. Sí, sí, claro. A ver, párale a tu tren. A lo que me refiero es quién eres en realidad. Gabriela, la mujer de Dios, has venido a una tierra prohibida desde que Mee Winbong Haven rompió todo trato interdimensional y nos corrió del salón de la jerarquía, tras el incidente con Clacoyos y Gabriel. ¿Y todo eso que tiene que ver conmigo? Espera, que esto aún no acaba. Una vez construido el todo, se le asigna a cada quien una dimensión y funciones específicas. Y así, cada uno toma su nueva posición para crear todo lo que conocemos y no conocemos. Y es así, que mi... <risa> Nuestro nuevo universo estará fundamentalmente basado en cuatro elementos. Fuego, tierra y aire. Y para poder desarrollarnos, creamos una plataforma de codificación básica llamada Toto. Era omnisciente, dimensional, ondulante. Es una plataforma que nos permite destruir y programar todo el sistema, para que así podamos estar todos coordinados en función a las misiones de la base de datos. Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La verdad es que yo soy Tlacuyos, humilde consejero elemental de los engranes o este y este este este y, y sí suena bien bonito eso de que no nos vamos a estar estorbando los unos a los otros pero la verdad es que todos pensamos re bien diferente sí o no o sea todos pensamos diferente o sea sí me entiendes y pues la neta es que pensamos que bien diferente entre todos o sea o sea no no sí estoy siendo claro no estoy siendo claro bueno pues entonces y si la célula en la que vamos a estar tiene una capacidad este, definida básicamente o sea viene siendo que que cómo vamos a acabar Tan chiquito como el, el caparazón de una tortuguita ¿Sí o no? Como una pobre tortuguita O sea, sí, sí, sí, ya sé Ya sé que todos podemos variar nuestra forma ¿sí o, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y pues básicamente Aún así hay 21 gramos 21 gramos que nos van a estar sobrando O sea, 21 gramos, ¿sí me entiendes? Y pues la neta es que Vamos a acabar aplastando A la pobre tortuga Que nada les hizo O sea, ¿sí me entiendes? Pues según mis cálculos mi rústico, austero y rudimentario amigo, eso no podría pasar, ya que el sistema del tato iría calibrando automáticamente el movimiento de las células para que esto no... Pero yo me sigo preguntando... ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues que a todos los de tu tipo les fue negada la entrada a este y todos los reinos bajo el control de los elementales. Hasta el final de los tiempos. Bueno, pero eso solo puede significar una de dos cosas. O que la profecía es completamente falsa. O que este es el final de los tiempos. Ahora que nadie recuerda el principio de los tiempos, puedo activar la fase 2 de mi plan para el control del computadora. Activar el acceso al todo con privilegios de... The pixels of your pants, and playing with my hands, the brick is me. Go out and go gracefully. Take play, and road